Yuraima Tobar es una soprano venezolana nacida en Upata, Estado Bolívar. Ella se traslada a vivir a Caracas para realizar estudios universitarios. Y luego, en el 2003, se ausenta de la escena musical venezolana para continuar estudios en Europa. Bienvenida, Yuraima. ¿Cómo estás? ¿Cómo está usted, maestra Lilian? Estoy muy feliz, muy contenta de estar acá, en este espacio, Mundo Sonoro. Eh, quiero expresarle mis más sinceras felicitaciones. Como se lo manifesté en un momento, eh, creo que es la única persona que está haciendo este trabajo tan valioso de dar a conocer eh, personajes que hacen vida en Latinoamérica musical a través de su trabajo artístico y también de la enseñanza y la divulgación del canto como es mi caso en este momento gracias realmente muy honrada de estar acá en su espacio muchísimas gracias el honor es nuestro de tenerte acá gracias por tu tiempo gracias por confiar en nosotros y contar tu historia nosotros queremos saber para comenzar la entrevista qué significa para ti tu voz mi voz eh, digamos que es un instrumento para yo expresarme, no solo a nivel verbal, eh, que es sumamente importante la voz hablada, sino también, eh, digamos que es un regalo que Dios me ha dado para poder eh, manifestar y hacer música a través de mi voz. Mi voz es, eh, es eh, el instrumento, Dios me ha dado, digamos, para transmitir eh, toda esa música que nos han dejado eh, grandes compositores, no solo los grandes, también los pequeños, pero es el instrumento para yo expresarme eh, musicalmente, verbalmente, y, y, y a través de él tú puedes eh, demostrar eh, todas tus emociones también. Sí, la voz para mí es todo. Se dice que la voz refle es un reflejo del alma, que cualquier persona puede transmitir. Eh, tú puedes conocer a las personas a través de su voz. ¿Qué piensas tú de eso? Estoy completamente de acuerdo con esa, esa afirmación, maestra. Eh, digamos que yo siempre, además de, de decir que la voz... Eh, es como tus ojos, ¿okay? la voz eh, también es tu cuerpo, es el reflejo, bueno, para empezar eh, quiero hacer una aclaratoria, mm, utilizar la voz para el canto eh, como expresión artística, es eh, el, primero el instrumento más valioso que, que, que, que tenemos, y que está dentro de nuestro cuerpo, ¿okay? Cuando nosotros cantamos y utilizamos la voz como instrumento, estamos ejerciendo o haciendo una actividad psicofísica. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Desde el punto de vista psicológico, transmitimos emociones, transmitimos sentimientos, y, y desde el punto de vista físico, es nuestro cuerpo quien sostiene ese instrumento. Eh, la voz, si está cansada, por ejemplo, o su cuerpo, si está cansado, eso se va a reflejar en la voz. Si está triste, también se va a reflejar en la voz. Es decir, tus emociones siempre van a estar presentes en la voz. Y una de las cosas que yo afirmo, eh, o que puedo afirmar con claridad, y, y, y digo siempre, que la voz es tu cuerpo, y que la voz es el reflejo de tu alma y de tu cuerpo. Y para esto, eh, al momento de yo trabajar con mis alumnos, siempre le, les transmito que tomen conciencia absoluta de lo que es el cuidado de su cuerpo, de su espíritu, para poder reflejar a través de su voz todo el arte, eh, eh, lo más hermoso pues que se puede hacer eh, con el arte y la música. Y bueno, y hay una serie de, de, de tácticas y de previa preparación que yo siempre impulco, que la practico yo y, y también se la transmito a mis alumnos, eh, relacionado justamente con la preparación del cuerpo y de la mente. Eh, siempre sugiero, por ejemplo, eh, previo al canto, hacer tres prácticas. La primera de ellas eh, es un trabajo de meditación y relajación. Entonces, eh, a través de la técnica del mindfulness, que es maravillosa, es una técnica que, que te lleva a estar en el aquí y en el ahora a estabilizar tu respiración, a estabilizar tus emociones y esto es sumamente importante pues a la hora de cantar. Luego, eh, les sugiero siempre un segundo trabajo que vendría siendo el trabajo de, de, de estiramientos, ya la parte del cuerpo en sí, ¿no? de, de estiramientos y de relajación, eh, de digamos, de expansión de todos tus músculos y, y siempre acompañado de un trabajo de respiración. Porque la respiración no es todo, la respiración es vida, es salud, es voz, es canto, es alegría, es emoción. Entonces, eh, yo creo que esta es una de las cosas que muchas veces los estudiantes no tienen, toman en cuenta, o los cantantes en general, yo me incluyo porque en una época, para mí, este, la, la, la respiración está allí, es obvia, la tenemos con nosotros, es algo natural, sí, todos respiramos, pero la respiración para el canto es otra cosa. Y, como repito, es un trabajo psicofísico, la preparación del cuerpo es indispensable. Después que se hace este trabajo, entonces, estoy seguro que al momento de empezar a hacer las vocalizaciones y luego a cantar, el cuerpo va a responder mucho mejor y el nivel de ejecución eh, va a ser otro. Claro. Esto para mí, eh, eh, digamos que es lo primordial y para la vida, pues, no solo para el canto, para la vida. Muy de acuerdo contigo. Dicen que el mundo de la música es complicado pero considero que escoger un instrumento tan íntimo como la voz puede serlo aún más. ¿En qué momento de tu vida escogiste estudiar canto y dedicarte profesionalmente a la música? Bueno, eso fue un proceso, maestra. Uh -huh. ¿Okay? Un proceso, digamos, que comenzó a alimentarse desde mi niñez, en mi hogar, con mi madre, mi madre le gustaba muchísimo cantar, y ella soñaba con que alguno de sus hijos pudiera ser cantante. Empezó a hacer prácticas con mis hermanos mayores, eh, no pudo ser, pero yo observando, por ejemplo, a mi hermana mayor, cuando iba a sus clases de, de cuatro, yo quería aprender el cuatro, y escondida empezaba yo a aprenderme las canciones, por mi cuenta, observaba a mi hermana y aprendí a la pisada. Eh, y un día, eh, bueno, le fui a hacer la demostración a mi madre. Ella quedó encantada. Y desde allí, bueno, comenzó ese proceso de amor por el canto, a cultivar ese amor por el canto. Eh, mi primera presentación en público fue, fue justamente cuando fui al Festival de las Voces Blancas en mi pueblo, en mi ciudad natal, y quedo como la ganadora del primer premio. Wow. Eh, afortunadamente eh, tuve muchísima gente siempre que me apoyó desde el principio y me fueron guiando por ese camino. Aparte de mi madre, luego los profesores eh, eh, que me llevaron y me acompañaron. La Casa de la Cultura fue mi segunda casa en Pata y eh, me invitaban siempre al programa infantil, los niños en la radio, estaban dos personas eh, que son muy importantes y hasta el día de hoy siguen siendo mi apoyo. Eh, Rodríguez y Paez, que son los organizadores de, de, de, de, de este programa, y que luego, más adelante, siguen organizando muchas actividades en las cuales yo siempre estuve presente, eh, y le iré contando en el transcurso de, de nuestra charla, de nuestra entrevista. Y, bueno, llegué al liceo, era, digamos que, Inmediatamente me tomaron para llevarme al festival liceísta a nivel regional. Eh, en mi primera salida, con apenas apenas 11 años de edad, me fui con el grupo de profesores que me cuidaban como su, su, su, su hija y gané el premio de mejor intérprete del Estado Bolívar. Wow. Eh, y seguidamente repetiendo otros festivales y, y así fui creciendo poco a poco. Hasta que, bueno, un día vine a Caracas a, a visitar a mi familia que vivía acá, mi, en ese momento mi, abue, mi abuela, mis tías, mis tíos, y uno de ellos que trabajaba en PDVSA, fotógrafo, me invita a cantar unos aguinaldos con mi cuatro eh, en las oficinas de, de los empleados de PDVSA. Sí, y me escucha. Sí, me escucha un, un, un personaje que trabajaba allí y me dice, mira, yo quiero que tú vayas y llames a esta señora y me das su número de teléfono. Y esa señora era nada más y nada menos que la señora Cristina Sáenz, presidenta de las Juventudes Musicales de Venezuela. Wow. Sí, yo la llamé. Y ella me dijo, me citó para una entrevista en su casa. Recuerdo perfectamente eh, el lugar. Eh, y bueno, llegué allá en un taxi, en la Avenida Andrés Bello, cerca del Colegio Cervantes. Y bueno, fue, fui recibida, me hizo una audición y me dijo: Yuraima, yo quiero que tú prepares un programa. Eh, yo te voy a buscar unos músicos que te acompañen y tú vas a venir a cantar a mi programa en, el, en la televisión, Canal 5, y luego este, te voy a invitar también a la radio. Ella tenía su programa en la Radio Nacional de Venezuela y el Canal 5. Claro. Fue hermosísimo porque grabé eso, ensayé con los músicos eh, y, y grabé esto, es, ese programa que, que me encantó, y bueno, me fui a Aupata, a mi pueblo. Al poco tiempo, ella me llama a Aupata, habla con mi madre y le dice, yo quisiera que yuraima viniera a cantar a, al, creo que era 48 aniversario de fundada de la Radio Nacional, Ajá. que vamos a hacer un, un, un, un concierto en la Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela. ¡Wow! Yo decía, mami, pero bueno, hija, te vas a ir con 15 años yo viajé sola en un pullman y llegué a Caracas, bueno, me recibieron mis tíos. Eh, digamos que desde pequeña siempre valiente con esto, ¿no? Y entonces mi. mi me preparé, ella me, me consiguió unos músicos para que me acompañaran en, en La Guaira. Y yo me trasladaba desde Caracas a La Guaira a ensayar con estos chicos, que, eh, a la Pablo Castellanos, en la Escuela de Música Pablo Castellanos. Yo tenía 15 años, yo no sabía lo que era eh, un libro de teoría feo Yo había aprendido algo... En, en, de música, a tocar un poco el instrumento, el cuatro la guitarra y la mandolina, porque luego de haber yo ganado el primer premio de la voz, de la voz blanca, el Colegio de las Monjas, de mí, que era el colegio más, eh, vamos a decir, importante de la, de la ciudad de Fata, eh, más exclusivo, de, de, de una educación eh, de calidad rígida, el colegio privado, digamos así, eh, ellos fueron a casa de mi madre y dijeron: Nosotros queremos que Yuraima sea alumna de nuestra institución. Y, este, bueno, me becaron allí y me becaron como alumna. Y entonces allí conocí al maestro Guillén, en paje Cance. Bueno, este maestro fue el que me enseñó a tocar los instrumentos. Y era lo único, digamos, que yo conocía de, de, de música un poco, que eran acordes y este tipo de cosas. Pero una partitura jamás. Entonces, mi inclinación y todo lo que yo hacía era por oído, que yo me lo aprendía, y tenía pues ese talento natural. Entonces, eh, no sabía nada de una escuela de música, de, de, de estudiar la teoría de Sofeo y todas estas cosas. Claro. Eh, Ahora, tengo entendido que eres licenciada en educación, mención música, tienes un título de cantante, eres técnico superior en mercadeo, mención comercialización, tienes un posgrado, un diploma académico, bienno, especialístico, de livello indirecto. ¿Lo dije bien? Ah, el bienio, el, sí, el, bienio, el diploma de segundo livello, eh, eh, eh, con indiriz interpretativo. Eh, oh, Posees o un currículo sí, formativo muy extenso, habiendo perfeccionado tu técnica dentro y fuera de Venezuela. Yo estoy segura que tantas experiencias te habrán enriquecido y te aportarán también mucho como docente. ¿Qué nos puedes contar de, tan, de todas esas experiencias? Oh. Eh, bueno, sí. Cómo, cómo llego yo, digamos que, eh, el, el, nombraste primero el, el que es lo más reciente, el diploma como profesora Mención Música del, pedag del Pedagógico. Okay? Eso, eh, eh, yo me recibí en enero del año pasado, terminé eh, mis pasantías y, o sea, en, en el 2018, Eso fue lo más reciente. ¿Por qué? Porque, porque decidí hacer ese, ese, ese esa, digamos, ese, sacar ese título. Sí. Eh, primeramente, bueno, vamos a contar la historia de mi primer, a, a lo que yo estaba enfocada, porque yo, no, yo nunca pretendía estudiar música. Eh, mi mamá, de hecho, eh, ella siempre nos orientó a todos a que fuésemos pues, profesionales, y, claro. y, y ella poco a poco fue sacando a sus hijos. La mayor fue a Valencia a estudiar eh, relaciones industriales. Eh, luego llegó a altos niveles académicos con un doctorado en la Universidad de Cuarabobo, profesora, igual mi hermano, eh, un doctor eh, ingeniero forestal ambiental y, y doctor en antropología. Eh, incluso él es asesor de la ONU para asuntos Ambientales. ¡Qué y, bien! Señor, es una persona de verdad eh, muy estudiosa y muy valiosa incluso. Eh, y yo, bueno, tenía mi afición por el canto, pero en realidad eh, yo fui descubriendo por el camino, que era eh, eh, lo que yo realmente llego a ser hoy en día. Yo, yo quería ser abogado porque yo sentía que yo tenía muchas inclinaciones para defender a las personas. La primera que defendí fue a mi madre, que en una oportunidad, ella es docente también, en una oportunidad eh, fue separada de su cargo injustamente, y yo llegué hasta hablar con el gobernador del estado de Bolívar, él me recibió, por otras también razones, porque había a estado en Ciudad Bolívar por el asunto aquel del reinado, ¿no? Y me recibió y yo defendí a mi madre y mi, y mi madre fue reincorporada de nuevo a su cargo. Eh, y así en, en las actividades liceísticas siempre tenía ese liderazgo, estuve en las cuestiones del, de, del centro de estudiantes. Y, y sentía, pues, que tenía un poco esa vocación de querer ser abogado, de defender a los demás. Eh, y opté, hice los intentos. El primero en la Universidad de Carabobo, pero llegué muy tarde a estudiar el propedéutico y no pasé el examen. Y me pasó igual en la Universidad de Santa María aquí en Caracas, que hice el propedéutico en el último momento. O sea, ya no me daba tiempo y salí mal en el examen, no fui admitida. Entonces yo decía, bueno, yo quiero estudiar, por ejemplo, algo que se relacione con el arte, el mundo artístico, como venía cantando, estuve incluso en contacto con el canal de Venezolana y Televisión en un programa que hice, y yo decía, bueno, me llama mucho la atención la parte de yo quiero ser periodista, pues soy abogado y estudiar periodismo. Entonces, este... En ese momento no había, yo no podía, mi, mi madre dice, o sea, no, no. tienes que estudiar en una universidad pública como todos tus hermanos. Eh, y entonces eh, yo decidí eh, optar por la Universidad Central de Venezuela, fue muy difícil, no pude, pero me puse a trabajar y yo misma me pagué mis estudios wow. y estudié publicidad y mercadeo, ¿ok? Aquí en Caracas. Eh, yo saqué rápidamente ese título. Pero, ¿por qué razón? Porque, bueno, yo empecé a trabajar por mi cuenta como publicista. Yo abrí una agencia de publicidad, primero una firma personal, después la convertí en una compañía anónima y, y empecé a conseguir mis clientes. Y poco a poco este, fui creciendo, fue creciendo la compañía y me fui estabilizando económicamente. Este, busqué mi propio espacio, mi apartamento, me compré un teclado, no sé, todas estas cosas, y bueno, un carrito para movilizarme, y llegué, este, yo tenía en mente estudiar con el maestro Alfred Hollander, porque ese fue el maestro que me refirió, a la maestra Cristina Zahay. Okay. Sí, entonces cuando yo me sentía que yo podía pagar mis clases, yo me dirigí donde el maestro Alfredo Jolander y le dije, aquí estoy maestro. Y empezó allí mi carrera como cantante. Bueno, no, todavía no sabía si iba a ser cantante lírico. En realidad no. Él me empieza a dar clases de canto. Yo no sabía solfear. Él me cantaba y yo me aprendía lo que él me, me enseñaba. Hasta que un día él se emocionó y me dijo, tú tienes que ser una cantante lírica. Vas a estudiar. Y me refirió y me dio... El nombre dijo, te vas a ir a la José Ángel Lamas, vas a hablar con la directora en ese momento, que era Ibelia Taborda, la artista, que falleció hace poco tiempo. Y la maestra Ibelia me recibió, yo, esta es una institución, como todas las instituciones hoy en día, que tiene un proceso muy riguroso de admisión, en donde... Eh, se le hacen todas las pruebas de actitudes a los aspirantes a ingresar a estudios musicales, como son las pruebas auditivas, rítmicas, yo no pasé por ninguno de estos procesos, porque ya yo venía referida por el maestro Jolander, e incluso el año escolar había comenzado, y ella me dijo, te voy a llevar ya al salón donde vas a estudiar, y de una vez yo ingresé a clases, eh, con el maestro Hernán Marín, que fue mi primer profesor de teoría y social. Y allí es cuando realmente yo descubro el, la, el estudio de la música, de la métrica, del ritmo. Me costó adaptarme eh, porque yo estaba cantada, acostumbrada a cantar libremente, de manera natural. Luego, bueno, yo seguí estudiando por mi cuenta con el maestro Holander y cuando dio el momento, hice la audición para la cátedra de canto de la José Ángel Lamas, quedé admitida y este, allí entonces comenzaron mis estudios. Luego hice un cambio de escuela porque yo y, y vivo en una zona donde tenía una escuela, tengo la escuela, eh, todavía está allí, la Pedro Nolasco Colón en, Santo, en Santa Mónica, muy cerca de mi casa. Y allí estaba un maestro también. Muy importante que me lo recomendaron eh, el maestro Elio Malfatti. Entonces yo le audicioné al maestro y él me abrió las puertas de su cátedra, me recibió. Y, y digamos que entre el maestro Hollander, fue, fue un paso: pues Cristina Sainz que me, me conectó con el maestro Hollander, Hollander me mandó a la escuela de música y llegué con el maestro Malfati, con quien hice. Eh, y todos mis estudios eh, de canto lírico y me gradué con él en su cátedra con los altos honores. Allí conocí a mis compañeros y colegas, eh, Franklin de Lima, con quien estudié y bueno, realicé muchos dúos, e incluso fuimos juntos a un concurso que, imagínense, eh, con el tiempo yo vengo a participar incluso en el concurso, en el concurso de canto lírico Alfredo Hollander, y soy la ganadora del concurso. Sí. Eh, y, y mi compañero Franklin también participó, y fue el, creo que él tomó el, el segundo lugar, algo así. Eh, allí conocí también a Gaspar Colombo Leiro, eh, que estudió conmigo, y el maestro Hollander Andrés Perindo. Eh, bueno, fue una época muy hermosa, que recuerdo un momento que le dije al maestro Malfatti, Dice, maestro, pero es que yo quiero cantar música romántica. Mi ídolo en ese momento era Paloma San Basilio. Entonces él dice, bueno, si tú crees que tú quieres cantar eso, ya tú estás preparada para hacerlo, pero yo considero que tú deberías seguir, porque tú tienes talento para la lírica. Él me convenció y yo seguí, o sea, me dio la, la orientación y hoy en día se lo agradezco porque fue un mundo que se me abrió, un mundo nuevo, un mundo maravilloso. Y que me llegó luego a participar en el concurso de canto Alfredo Hollander, de allí viene la motivación que me dio la maestra Fedora Alemán, que me dio la orientación para que saliera a estudiar fuera. Bueno, antes de eso, yo hice, después de graduarme, hice como, continué mis estudios de manera particular con la maestra Sara Caterine y digamos que allí, este, entre ellos, me dieron toda esa formación, complementé, porque la maestra Sara es una mujer tan detallista, tan musical, de un nivel tan alto, que, bueno, que yo complementé toda mi formación en, en ese momento, digamos, con ella. Eh, también estaba la Academia Latinoamericana de Canto que, y el UDEM, y tomé cursos libres de música de cámara con la maestra Nina de Ivanek que me incursionó en todo lo que era además el repertorio latinoamericano, que conocía perfectamente porque fue por muchos años la pianista acompañante de fedor alemán. Claro. Y, y qué y que más, y bueno, mis estudios de fonética, de interpretación y estilo, con el maestro Claudio Muscus, el maestro Jorge Arcila. Eh, toda una serie de, de personajes con quien tuve la fortuna de formarme y, y allí, pues, decidir dar ese paso a irme a, a Italia a continuar mi formación. Allá me recibió, digamos, la maestra Cecilia Núñez Albanese, con quien estudié un tiempo en Milán. Y a través de ella pude audicionar y hacer la incursión en, en el Instituto Musical y Franco Vitadini eh, donde hice un primer diploma de cinco años, que fue la, la laurea, que a diferencia de Venezuela, allá los estudios tienen eh, son universitarios, y después hice el bien especialístico, que viene siendo como eh, la, pues, la laurea o, o eh, la maestría, pues, un posgrado. Claro. Entonces... Eh, luego regreso a Venezuela y, ok, ¿qué hago con todos estos diplomas? Eh, realmente nuestro, eh, el, el, eh, en Venezuela esto no es valorado desde el punto de vista eh, incluso académico, para un trabajo. Eh, tuve la fortuna de ingresar directamente por la puerta grande en la Juan Manuel Olivares a dar clases de canto lírico y a sustituir porque en ese momento la maestra Manuela Velo eh, había dejado el plano físico y necesitaban una maestra y bueno, fui, fui recomendada, aceptada, eh, con un honor grandísimo, así como que un gran compromiso porque por esta escuela pasaron maestros tan valiosos, eh, pero le doy gracias a Dios porque a raíz de allí pues me fui formando como docente, que es, claro. eh, que es mi otra pasión, que es enseñar, y, pero me di cuenta que me faltaban muchas cosas que aprender. Y es cuando yo decido in, ir al pedagógico y formarme como pedagoga, como docente, no sabía lo que era una planificación, este, sistemas de evaluación. Eh, todo lo que uno aprende, y, y fue una gran oportunidad que, digamos, ya con mi madurez y todo esto, y es tener esa oportunidad de estudiar nuevamente y de aprender una cantidad de cosas que hoy en día me están sirviendo, inclusive en esta situación que estamos viviendo a nivel, a nivel mundial, eh, porque hasta materias tuve que tienen que ver con la educación a través de las TIC, y que eh, puse en práctica durante todo este periodo que nos tomó por sorpresa a todos, eh, y donde de un día para otro pasamos. No te me adelantes porque es, ahí vienen otras preguntas relacionadas con lo, que, lo, con, con lo que vas a contar. Muy bien. Cuéntame, porque este es un programa que lo ven muchas estudiantes de canto. Nosotros, est estoy buscando inspirar a través de mis invitados a todos aquellos que quieren seguir el mundo de la música. Entonces, contéstame esta pregunta como profesora de canto. ¿Quién necesita recibir clases de técnica vocal? Maestra, todo el que ame cantar necesita recibir las clases de técnica vocal. Okay. Todo el que ame cantar y que quiera ser, pues, eh, del canto una actividad una actividad artística pero también eh, que, cons que digamos que, que si no es profesional de igual manera puede estudiar canto ¿ok eh, puede estudiar canto quizás no con la rigidez y rigurosidad de una institución pero sí puede estudiar de manera libre eh, eh, independiente, con cursos libres y adaptarse eh, digamos a, a o que el maestro se adapte a lo que él quiere hacer digamos, claro. ambos. pero todo el que eh, eh, incluso el que cante solo para satisfacción personal y propia lo puede hacer ¿por qué razón? porque la voz es un instrumento tan delicado que, que hacen muchos Muchos estudiantes o muchos, eh, muchas personas aficionadas al canto. Hoy en día hay muchos canales de YouTube que te dan clases de canto, evidentemente que, que, que eso no es presencial, eh, no, tienes, no hay un contacto directo con el estudiante, ¿verdad? El, el, entonces ellos se ponen a repetir todo lo, lo, lo, lo, lo que hacen, pero nadie los está escuchando ni les está diciendo si los están haciendo bien o no. ¿Y qué pasa? Pueden estar haciéndose daño. Eh, yo siempre comento esto, o sea, eh, ¿qué, pasa? ¿qué le pasa a una guitarra si se le rompe la cuerda? ¿O a un violín? Tú vas, te compras la cuerda y la cambias. Claro. No pasa nada, no pasa nada. Pero con la voz no es así. Nuestros pliegues, eh, famoso, famosas, eh, muy conocidos como las cuerdas vocales, son irreemplazables. No tienen, eh, no tienen cambio. pues Y el mal uso de la voz puede producir daños, pólipos, eh, y daños que, que, que son, digamos, en la mayoría de los casos, pueden ser, eh, eh, o sea, no, no tienen vuelta atrás. Claro. ¿okay? Por, eso, por eso es importantísimo que todo el, el que desee cantar, tanto aficionado como a nivel profesional, más aún, tiene que tener de base un maestro de técnica vocal, porque la voz, el instrumento vocal, es, es lo más delicado que hay. Claro, claro. Bien. A ver... ¿Qué piensas tú también? Esta es una pregunta para ti como docente. ¿Qué influencias crees que tiene la música para la sociedad en general? Eh, la, la música, bueno, maestra, ha estado presente eh, a través de la historia en todas las sociedades, ¿okay? desde la antigüedad hasta nuestros días. Eh, en las culturas antiguas tipo los griegos egipcianos digamos que la, la, la música estaba incluso dentro de las tres materias principales a estudiar se exigía por ejemplo aritmética eh, filosofía y música ¿okay? inclusive el canto sí. los griegos y los griegos tenían eh, eran tan desarrollados eh, su sistema, digamos, musical, ellos desarrollaron eh, unas armonías eh, que si la, la armonía dórica, Lidia, Miso eh, y cada una tenía una aplicación directa. Por ejemplo, había una que te eh, llevaba, te exaltaba, el, de acuerdo a su armonía, te exaltaba los sentimientos. Otra y eh, se eh, llevaba la tristeza, mientras que por ejemplo la dórica para, para los estudiantes y los jóvenes era la más recomendada porque era la que incitaba a la disciplina, a la rigurosidad y al orden. Entonces, este, además de eso, en, ellos tenían sus rituales y, y, y, y en cada uno de sus eventos pues la música era un elemento preponderante. Y esto se fue transmitiendo de épocas en épocas y digamos que, que pasando, que si por la época medieval, eh, poco a poco se fue desarrollando eh, a través de los instrumentos, afortunadamente a, a medida que van pasando las épocas, cada los instrumentos y los estilos eh, van a... Van desarrollándose, pues, o sea, a, de empezar por un instrumento de una sola cuerda que era el monocordio hasta llegar, después pasar por el clavicémbalo eh, y llegar al perfeccionamiento lo que es hoy un piano corte, ¿ok? Eh, fueron siglos y siglos. ¿sí? Igualmente la música, la el canto, perdón, el canto, eh, que antiguamente era algo como eh, muy dedicado a la parte de, la, eh, de, de las prácticas religiosas, eh, poco a poco, eh, bueno, fue pasando que si del canto gregoriano que lo practicaban los monjes, ni siquiera habían escrituras, era algo que se tramandaba a, de manera verbal a las otras generaciones. Eh, llegar a lo que es a la polifonía, a las composiciones orquestales este, y tomar la música como algo sumamente importante en cada uno de los eventos inclusive, no solo religiosos, sino también sociales. En las grandes cortes, eh, que cuando hacían matrimonios y grandes eventos, se hacían encargos de obras y de composiciones a compositores tipo Händel, Mozart y así, es que viene y es que nace a través de, de, de, de esta exigencia de, de, de tener la música presente en cada una de, de las actividades de la, de la sociedad, eh, eh, tenemos este gran legado musical en nuestra historia. Eh, desde el punto de vista pedagógico, bueno, la música digamos que hasta, hasta cierta época, si se quiere, fue algo elitesco. Poco a poco se abren lo, la, las escuelas de música del siglo XVIII para acá, eh, con el modelo europeo, y que, bueno, todavía se conserva, cosa que, bueno, poco a poco algunas instituciones están haciendo cambios, pero aquí en Venezuela se conserva el modelo europeo del pensum académico, ¿no? Y, eh, entonces, este, es cuando viene, a, en el siglo XX, a darse más apertura hacia la música a nivel pedagógico para los niños, y se crean otros nuevos métodos, como el método del cross el método eh, eh, Maternode, eh, Ordo, eh, y se abren pues nuevas posibilidades pedagógicas para que la música llegue a todo tipo de gente, eh, o sea, sea accesible al estudio, desde niños pequeños hasta gente adulta, desde el punto de vista, vamos a decir, pedagógico. Desde el punto de vista social, yo creo que este mundo sería muy triste sin que existiera la música. Entonces, eh, un, un país, digamos, como, como Venezuela, que se volvió que somos un país subdesarrollado, pero en el mundo musical de Europa, de, de todo el mundo, Venezuela es referencia a nivel, eh, digamos, como país desa desarrollado, pues, porque aquí en este país eh, hay orquestas, el sistema de orquestas lo divulgó tanto, hay músicos de altísimo nivel, entonces eh, en, en ese estatus nosotros estamos fuera a... Eh, en el, en el mundo, ¿ok? Y, y es lo que le ha dado, pues, a este país, en las circunstancias que está, esa, esa, esa otra dimensión, ese refugio, ese refugio que tienen los jóvenes y, y todas las personas que practican un instrumento o que hacen música, eh, para hacer la vida más llevadera, más fluida, más alegre. Entonces... Eh, como dicen, el, eh, la, la, la, el, el mundo sin, sin, sin música no sería mundo. Tienes razón en eso. Voy a convocar ese espíritu que tienes, que te gusta la abogacía, para que me respondas lo siguiente. La música en el mundo entero está siendo objeto de grandes recortes en muchos países. ¿Cuál es tu opinión en ese tema? ¿Qué les dirías a los políticos para convencerles de la importancia de la música en la educación? ¿Qué les diría? Muchísimas cosas, maestra. Es lamentable que, que, que la música, sobre todo, bueno, en Venezuela, y digamos que también en el mundo sea considerada... Eh, eh, no sé, como, como la Cenicienta, ¿ok? Y allí entran, por supuesto, los docentes, los docentes que lamentablemente son muy mal pagados. En este país, un docente en, cualquiera, de cualquier escuela, pero sobre todo de música, hace su trabajo por amor al arte. Prácticamente nosotros trabajamos como un regalo que le hacemos al Estado, a los alumnos, por mantener, a la institución, por mantener la institución viva, la historia que nos han dejado grandes músicos que fundaron este, nuestras instituciones. Y, y cada día pues eh, hay mucha deserción de docentes de las instituciones y esto va mermando la calidad de los de los estudios y del trabajo musical, porque no hay una compensación adecuada acorde a la realidad de este, del nivel profesional que, que tenemos, incluyo allí, los profesores. Eh, sin embargo, nosotros trabajamos con gran amor porque... Por encima de todo, eh, digamos que ya cuando uno escoge esta profesión, eh, tiene que tener un, un, un desprendimiento muy grande para poder liderar y transmitirle a tus alumnos ese amor eh, por crecer, por aprender, por ayudarlos a que a que descubran su, su potencialidad, sus a desarrollar sus habilidades en un instrumento, en el canto, en lo que escojan hacer. Entonces, mi, eh, mi llamado es a todos los gobernantes del mundo, a todos los políticos del mundo, que valoren al docente, valoren al músico y a la educación musical, eh, y les den el justo valor que, que se merecen, porque un músico pasa muchísimos años formándose. Y, y, y, y, y ya es hora de que sean reconocidos y valorados, y evidentemente hagan el aumento que tienen que hacer en, administrativamente para poder mantener las instituciones, porque si no eh, van a morir. Entonces, este, bueno, va a ser muy triste que, que, que todo esto suceda, ¿okay? eh, la, la, la educación debe ser accesible a todos, la educación gratuita, digamos, de esta manera como, como se, se ve en, la, eh, en las este, instituciones y conservatorios públicos, debe ser accesible a todos como hasta ahora, pero si vamos por ese camino, va a ser, eh, tendrán para sobrevivir, tendrán que privatizarse y esa no es la idea entonces sea, en este sentido tienen que intervenir eh, el Estado y, y hay, que, hay, que hacer, hay que hacer un gran esfuerzo ¿ok? porque eh, es sumamente importante mantener viva la cultura musical, o sea, estamos de acuerdo que no es una una, una materia o, bueno, no, no, no estamos de acuerdo ellos consideran que más importante podría ser los estudios básicos de, de, de, de otras carreras, pero la música es tan importante que sea parte de una sociedad como el arte en general, ¿ok? Entonces eh, ya es hora que se que, que, que le den el valor les den el valor a todos los profesores para poder mantener las instituciones eh, vivas y seguir trabajando con el nivel como hemos venido haciendo Sí, yo voy a eh, incorporarte que gracias a la música el ser humano tiene mejor desarrollo cognitivo tiene sí, mejor humanidad porque la música humaniza y una cantidad de efectos que son necesarios para la vida humana Voy a continuar con las preguntas. En un mundo hiperconectado como el que estamos viviendo de Internet y de las redes sociales, basta con teclear, aprender a cantar y te aparecen una infinidad de YouTubers que te están enseñando y te están dando recomendación de todo tipo. ¿Cómo crees tú que afecta a tu profesión esta situación? ¿Cómo ves, no sé si lo ves como una oportunidad, para llegar a más gente o como una amenaza por la aparición de gente que no está bien preparada y que está dando consejos quizás errados a mucha gente que quiere aprender a cantar. Muy bien, eh, muy bien, muy buena observación, maestra. Sí, esta pregunta incluso me la han hecho algunos alumnos uh -huh. que, que, que dicen, no, miren, yo realmente sigo algunos... Eh, canales de YouTube para, pero no sé, no sé si me están diciendo las cosas, yo creo que no, por eso yo la estoy buscando usted para que me ayude y me dé la orientación. Entonces, digamos que los más inteligentes no creen, eh, no creen pues en, en, en este tipo de, de trabajo. Eh, yo creo que es importante que los, los, eh, los que aspiren a estudiar canto deben estudiar por su cuenta para después tener eh, cierta libertad y, y un poder de selección a la hora de tú hacer estas consultas en, en YouTube. Entonces, así tú puedes apreciar mejor y tener discernimiento para poder escoger, porque quizás no todo es malo, ¿ok? Pero quizás la gran mayoría sí, entonces eh, eh, yo lo veo como una amenaza, no para mi trabajo, porque eh, yo creo que eh, he tenido buenas referencias con mis alumnos, pero sí para los mismos jóvenes que están practicando. ¿Por qué? Porque... Eso no les da a ellos una garantía. ¿Quién los está escuchando si, están, si lo están haciendo bien? ¿Sí? Claro. O sea, no, tienen, no, no eso Ese trabajo así para un principiante eh, este, no, no sirve. O sea, lo más recomendable o sea, es que siempre... Es, busquen que, que para el, tener una formación en el canto es importante tener... Un, eh, un monitor que te esté escuchando y que te esté diciendo, que te lleve por el camino de si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. ¿Es claro, correcto? pero además, además de eso, el maestro te va de, de, de técnica vocal te va a enseñar muchas cosas que tú no sabes, que, que, que el aspirante a cantar no sabe. Claro. Te va a enseñar, para empezar, eh, el trabajo de la respiración cómo poder coordinar vocalmente eh, eh, la emisión vocal con un trabajo de apoyo, ¿ok? Eh, los italianos llamaban mucho el cantar no, es fiato. Es, eso, eso no lo vas a aprender solo, eh, es el maestro el que te va a dar la técnica, incluso si es canto lírico de, de colocación, o incluso si es canto popular igual. ¿Por qué? Porque cuando el cantante empieza a usar demasiado el instrumento, a cantar, como dice, de gola, de garganta, es allí donde se está haciendo daño a sí mismo. Y, y muchas veces el cantante dice, no, pero si yo lo estoy haciendo bien, él cree que lo está haciendo bien, ¿ok? Y... y y está equivocado, porque la persona cuando cree que ya lo sabe todo y tiene un límite, entonces se cierra a aprender nuevas cosas. Y es muy importante, pues, es muy importante tener siempre una guía, eh, no solo para que te digan si lo haces bien o lo haces mal, para que te enseñe una nueva manera de hacerlo el camino correcto. Porque la voz, con el mal uso, eso es como todo, llegar a una edad avanzada y que tu instrumento todavía esté sano y eso depende de la técnica que tenga claro entonces como resultado de esta pregunta le diríamos a las personas que están viendo canales de youtube para aprender a cantar que tengan mucho cuidado porque no están siendo supervisados por un profesional de la voz y pueden dañarse las cuerdas vocales lo que es irreversible el daño correcto Sí, maestra, sí, eso es lo correcto. Invitamos a todos los aspirantes a estudiar canto que deseen cantar que de y que amen cantar. Que si desean ir un paso más allá, busquen asesoramiento de un maestro eh, para que los siga y los ayude a desarrollar su instrumento eh, y además a desarrollar todo su registro vocal y es importantísimo así que no crean en, en, en absoluto en todos estos no hay una, un contacto directo o sea eh, con un maestro que te pueda dar el feedback, o sea no existe o sea es algo que tú estás viendo allí estás tratando de, de imitar pero mucho cuidado esas imitaciones pueden costarte muy caro y este, puedes dañar tu instrumento y ese no es una cuerda de guitarra, las cuerdas vocales no son una cuerda de guitarra que puedes reemplazar fácilmente y, y, y, y ya se soluciona el problema. Así claro. Que, bueno, mucho cuidado con eso. Claro. claro. A ver, de cara a las nuevas tendencias a través del proceso que acabamos de pasar por el COVID, eh, se está planteando en muchos lugares del planeta hacer una enseñanza híbrida, de hecho aquí en los Estados Unidos ya se está implementando, es decir, que la mitad online y la mitad presencial. ¿Cuál es tu postura en, en este caso con las clases de canto y de música? ¿Lo crees viable? Maestra, yo eh, le quiero confesar algo. Es la primera vez que yo trabajo online, con mis alumnos me estrené en esta modalidad ya esto es eh, una práctica que se viene realizando desde hace muchos años atrás ok tú puedes hacer una maestría en cualquier universidad del mundo online e incluso to, muchos conozco muchas personas que tenían un profesor eh, qué sé yo una clase en Europa y estás en Sudamérica y te conectas con tu profesor. Eh, evidentemente que yo vengo de, de un trabajo presencial totalmente, y esta es la vieja tradición, no habíamos tenido, yo nunca tuve esta, esta oportunidad. Eh, muchos maestros, para ellos fue muy muy, muy fuerte, porque se negaron a, que, a tener esta opción. Ok, evidentemente sí, porque hay ciertas ventajas, desventajas eh, que no, que, que, que, que la modalidad on, online no te la permite. Pero, pero a su vez, si uno se abre, eh, podrás ver las ventajas que te trae, ¿ok? Como por ejemplo esa la que le acabo de mencionar, poder tener una clase desde otra parte del mundo, desde otro país, o dar una clase eh, a otra persona que está a, a, a miles de kilómetros y, y llegar, pues, trascender a lo físico, trascender lo arquitectónico y, y a través de la tecnología poder llegar a lugares a donde nunca te imaginabas. Entonces, eh, yo pienso que sí es factible, maestra. Eh, evidentemente, para cuando estamos en el mismo en el mismo sitio eh, poder combinar eh, y tú puedes dirigirte a, a tu centro de, de trabajo y, y tener tus encuentros presenciales con tus alumnos eso es maravilloso porque el contacto físico nunca va a reemplazar o sea la tecnología nunca va a reemplazar a la presencialidad eh, pero eh, esto es muy también muy ventajoso eh, para gente que está afuera y que uno se acostumbra, mire, yo he estado, le di una clase estos a una niña desde Jerusalén. Y fue maravilloso. Porque, porque eh, allí, eh, en realidad, yo, no se, yo sí sentí incluso un contacto emocional con ella. Entendía todo lo que le explicaba. Y, y se han dado resultados. Entonces yo me estrené en este periodo, desde marzo para acá, a trabajar. Hice todo lo posible a pesar de los inconvenientes que tenemos aquí de conectividad. Eh, yo logré hacer el trabajo con mis alumnos. Todo lo que hicimos, lo hicimos online. Se lo aprendieron en ese periodo y los resultados fueron muy buenos. Eh, no solo desde mi punto de vista lo que yo pude aportar para ellos, sino también eh, lo que ellos, eh, el, nivel, el nivel de independencia que ellos pudieron lograr, eh, trabajando, escuchándose, grabando videos, volviendo, haciendo audio, volviéndose a escuchar, ellos sintieron, ok, yo tengo mi maestra, pero también eh, tengo la capacidad ahora de, de, de, de no depender tanto del maestro, sino también ¿sí? de, de, de ayudar, de escucharme a mí mismo, ir poco a poco eh, conociendo mi instrumento. Y, y, y para mí, este, esa fue una de las grandes ganancias en este periodo para los alumnos. Claro. ¿Cuáles son tus proyectos a futuros? ¿Qué es lo que estás preparando? ¿Qué nos puedes contar de lo que de lo que viene próximamente? Maestra, eh, eh, proyectándome hacia el 2021, eh, bueno, con muchas ganas de, de hacer cosas nuevas, en este periodo no solo me abrí a, a, a lo que es el trabajo, bueno, eh, eh, me ha dado pues, este, esta época la oportunidad de adentrarme en el mundo tecnológico, y eh, he participado incluso en un curso online con la Universidad Recoleta de Chile, de Chile Qué bien. Eh, un, encuent y un encuentro educativo internacional con, eh, desde Siena, eh, perdón, desde España, con, con, que fue maravilloso, todas las ponencias y, y y, y digamos que todo esto me ha dado una apertura mental y estoy preparándome, sí, para eh, si es posible, crear una especie de, sí, crear una escuela online. Ah, ¿okay? Donde pueda dictar mm, y transmitir muchos, muchos tipos de mis conocimientos, pues, talleres, talleres de, de, de, de relacionados con el canto, eh, y esto es algo que, por la cual ahorita estoy trabajando, incluso estoy haciendo en este momento un curso de marketing digital y creo que ha sido para mí una de las cosas más positivas en este periodo de pandemia que me, que me, que me, que me ha dado pues, la oportunidad de prepararme y de aprender muchas cosas que espero en un futuro próximo ponerlos en práctica. Eh, seguir eh, aportando a mi país a través de la, de la educación y de nuestra institución para formar nuevos cantantes y ayudar eh, con mi trabajo a mantener viva la, la institución y la formación musical en nuestro país. Eh, básicamente esas son mis aspiraciones desde el punto de vista docente y desde el punto de vista personal, eh, sí estoy también tratando de retomar un repertorio, tratando no, estoy trabajando en eso poco a poco, y eh, cuando se dé ese momento, bueno, darlo a la luz pública. Es maravilloso este eh, toda la, vamos a decir, eh, ...este trabajo que he venido haciendo en este periodo, no solo para los otros, sino para mí también. Y bueno, con toda la fe de que las cosas van a mejorar en el, en el 2021 para claro. todos. Te deseo mucho éxito, Yuraima Tobar. Llegamos a la final de, al final de esta entrevista. Gracias por tu tiempo, gracias por contarnos tus experiencias y tus conocimientos... A todos ustedes, si les gustó este programa, no olviden, por favor, conectarse con Yuraima Tobar. ¿Cuáles son tus redes sociales? Me pueden conseguir en Instagram como yuraima.tobar.soprano, en Facebook como yuraima.tobar-soprano, eh, me pueden inscribir a mi correo electrónico .so, no, .so, gmail.com. Ok, eh, va a estar en Twitter, Twitter. para que ah. todos estén pendientes de la carrera de la maestra Yuraima Tobar. Si te gustó también este programa, no olvides suscribirte a Mundo Sonoro Miami y dejarnos tus comentarios, no olvides de like y pisar la campanita para que te... Lleguen todos los avisos de cuando sacamos nuevos programas. Gracias, Yuraima. Todas las bendiciones del mundo para ti en este próximo año que viene y en todos tus proyectos. Gracias por tu tiempo y por tus experiencias. Gracias a usted, maestra. Estoy realmente muy contenta de haber sido tomada en cuenta para ser parte de su programa. Yo la felicito por todas las maravillosas entrevistas que ah, está haciendo y seguirá haciendo. Eh, su trabajo realmente es muy hermoso y muy valioso. Es un tiempo que se está invirtiendo eh, para llevar cultura a, Gracias. a todas las personas y a todos sus oyentes. ¿sí? Le mando un gran abrazo y, y de, igualmente le deseo a usted todo lo mejor en, en, en lo que viene y por todo lo que hay que hacer. Gracias, María. Un abrazo.